Buenas cómo están mis amigos froyos Bienvenidos a otro tutorial en Tutos froyo Bueno, hoy les vengo con otra herramienta Un poco esencial si eres un buen Si eres un gamer O un buen gamer, cualquier cosa Supongo que siempre has buscado la manera De poder grabar tus gameplays en tu PC Sin consumir demasiados FPS O también, tal vez tienes la curiosidad de saber cuál es el grabador que usan los youtubers más conocidos como no sé el Rubius, Fernanfloo o Germán Garmé bueno pues hoy les traigo unos de estos este es un gran conocido pero igual se los traigo aquí completo y bastante liviano esta pequeña herramienta de grabación de gameplays de pantalla esta pequeña herramienta se llama Fraps Bueno. Así que si quieres esta pequeña herramienta, te invito a que dejes un like y te quedes en el video. Bueno, comencemos. lo que tienes que hacer es descargarte el archivo que te dejan en la descripción el cual es este pequeño archivito que te dejo en la descripción bueno ahora lo que vamos a hacer con esto es lo vamos a dar doble clic al archivo o igualmente pueden dar clic derecho y abrir bueno, da bueno así que daré doble clic esperamos a que cargue aquí tal cual como te dice pulsas el botón de extraer para iniciar la extracción donde se extraerá a, extraerá ahí mismo en donde se encuentra localizado el archivo que hemos descargado en este caso si usas el botón examinar puedes examinar en donde quieras extraer el archivo pero yo lo dejaré en el escritorio listo ahora solo damos a una vez seleccionado nuestro en nuestra ruta, si no seleccionaste ruta, simplemente se extraerá en donde descargaste el archivo. Yo lo tengo en escritorio, así que ahí se extraerá. Bueno, este archivo se extrajo rápidamente ya que no pesa tanto. Ya no ocuparemos este, pero así que ya lo pueden eliminar. Bueno, vamos al archivo, le daremos sobre él, clic derecho y lo ejecutaremos como administrador les pedirá permisos ustedes le darán sí o aceptar depende de su versión de windows bueno una vez aquí adentro nos aparecerá una pequeña pantalla de instalación sencilla en la cual daremos a aceptar siguiente instalar ahora esperaremos esto es un poco rápido bueno ya dijo completo ahora simplemente daremos en close una vez que ya ahí instalado también podemos borrar el instalador ya no lo ocuparemos simplemente nos vamos al archivo que el acceso directo que fue creado por el archivo de instalación el cual es el cual es el fraps vamos a él clic derecho y ejecutaremos como administrador volverán a dar así o aceptar ahora esperaremos Ah, ya se abrió el trabajo, no lo vi. Bueno, vamos a ver, si es que se les abrió la ventana directamente en su escritorio, pues ya ahí podrán trabajar, pero si se les abrió aquí abajo, simplemente dan sobre el icono, clic derecho, y vamos a ir a Settings. Bueno, ahora les enseñaré los ajustes, simplemente ya a partir de ahorita ya pueden utilizarlo, no necesito tanto, pero les recomiendo estos ajustes este ajuste es para que fraps, el pequeño programa cuando lo inicien se vaya directamente a la barra de tareas y no les estorbe así como a mí me inició directamente se fue a la barra de tareas esta pequeña opción es para que le indique los fraps en la esquina de la pantalla lo que pasa es que este programa cuando va a grabar te indica los fraps a lo que a los que está yendo tu juego tus fps te los indica aquí en esta pequeña esquina o depende de donde le indiques que te los muestre estas tus pequeñas también se las recomiendo tener encendidas bueno ahora nos vamos a 99 fps aquí es para iniciar la grabación yo en este caso lo tengo asignado con f9 aquí es para que se, se puedan ver los FPS esta pequeña opción lo que quiere decir es que al iniciar la grabación si la activa se detendrá después de 60 segundos automáticamente yo en este caso les recomiendo no activarla sino en 60 porque si lo activan el tiempo que tiene aquí es el tiempo en el que se detendrá la grabación así que no lo recomiendo aquí es donde pueden configurar en donde quieren que se vean los pequeños números, los cuales les demuestra que está grabando, en este caso yo lo tengo por defecto que es aquí, igualmente pueden ocultarlo pero si lo ocultan no se podrán guiar saber si están grabando, igualmente yo lo tengo aquí en la esquina superior derecha, ahora nos vamos en, bueno ah, se me olvidó decirles este pequeño, este pequeño detalle bueno, ya eso ya es, se configura Manu, eh, automáticamente. Nos venimos a la pestaña que dice Movies. Y el video de. Esta es la captura del videojuego. Esta sí es la, lo más importante. Lo de acá no importaba tanto, pero igual les necesitan tener activado tal cual como lo tengo aquí. Se lo recomiendo así. Aquí es donde sí podrán asignar. Una tecla para empezar la grabación Yo lo tengo con F7 Pero ustedes lo pueden cambiar Dando clic sobre el F7 Y colocar cualquier otra tecla Como en este caso sería el F8 Pero yo tengo el F7 Bueno aquí es para grabar el sonido Que salga del videojuego Yo en este caso lo tengo activado Obvio para que se escuche el sonido De los videojuegos Si le das en record external input es para grabar el micrófono que tengas eh, conectado a tu compu con tu computadora de escritorio o o portátil bueno yo no lo activo ya que no bueno les recomiendo activarlo si ustedes quieren hablar en sus gameplays o no sé esta es para cuando ustedes vayan a hablar si está activo cuando ustedes vayan a hablar le dan clic a la barra espaciadora y ustedes comienzan a hablar esta también la pueden configurar dándole clic y colocando otro botón yo lo tengo en barra espaciadora pero esto no lo utilizo ya es que cada vez que debamos hablar, que queremos hablar necesitamos aplicar darle clic al botón de espacio ahora aquí en los FPS les recomiendo no forzarlo tanto y lo dejarlo en 3 en 30 fps eso es de una compu de una computadora de caracterización media yo así la tengo en 30 fps solo que se movió 60 60 se lo recomiendo si es una computadora buena del Intel i7 para arriba esta opción funciona muy bien pero en mi caso es dual-core, así que la dejo en 30 esto es para que grabe la pantalla completa aquí lo que quiere decir es que si la activan el mouse, el cursor se esconderá mientras la grabación así que yo lo activo bueno, estos ya fueron todos los ajustes, aquí ustedes seleccionarán en dónde quieren que se les guarde los videos, los gameplays, las grabaciones bueno, esto ha sido todo mis amigos, eh, voy a ver si les puedo enseñar un pequeño ejemplo, así que cerraré la pestaña, ah, no, se minimiza para poder empezar a grabar, la van a minimizar, pararé esta grabación para comenzar otra para que no resulten fallos durante la grabación que voy a hacer, así que... Nos vemos en la demostración. Bueno, vamos a jugar el clásico juego de GTA. Simplemente es para enseñarles que al iniciar, como vieron aquí en la esquina, no puedo mover el ratón porque tengo la opción desactivada de, de, de demostrar el ratón. Pero, aquí indican los fraps. O sea, cuando esté en amarillo significa que aún no está grabando. Me indica que va a 53 FPS el juego, entre 53 y 60 FPS. Bueno... Para empezar a grabar, daremos clic a la pequeña tecla la cual asignamos para empezar a grabar. Yo asigné el F7, le daré clic y como vieron se ha puesto de color rojo los pequeños números de la esquina. Esto quiere decir que el juego ha empezado a grabar. En este caso ya podemos empezar a jugar. Pero no voy a... Bueno, voy a arriesgarme a ver si es que puedo jugar a que no se salga el juego ya que tengo dos servidores de pantalla ejecutados vamos a esperar no, no, no. si sí, ya como vieron ya inicio el juego ya pueden empezar a jugar tranquilamente, no ocupa tantos FPS este pequeño grabador por eso es excelente y es bastante reconocido, ustedes ya pueden empezar a jugar de una manera tranquila mientras los pequeños números a la esquina estén de color rojo significa que está grabando si están en amarillo significa que la grabación está en pausa o aún no ha comenzado así que bueno aquí acaba todo daremos otra vez F7 y como vemos la grabación ya se ha quitado del color rojo. Y ahora está en amarillo. Quiere decir que se detuvo. Saldré del pequeño videojuego. Ahora lo que voy a hacer es que me dirigiré al directorio. En donde yo dije que iba a guardar mis grabaciones. Me voy a fijar aquí. A usted. Yo dije que los guardara en videos y fraps. Así que nos vamos a ir a videos. Y después nos vamos a ir a Francia Bueno. Aquí está la grabación. Detendré el grabador de videojuegos. Para que. No estorbe o. No haga otras cosas. Bueno. Se los demostraré. Esperemos a que inicie el video. Para que vean que. En verdad sí grabó. Vamos a esperar. Dejé bajo el volumen, porque se están empalmando las dos voces. Bueno, ya como vieron, esto es lo que acabo de jugar. No aparecen los fraps en la esquina, solo es mientras la grabación. Así que bueno amigos, aquí acabó todo el tutorial, es sencillo. Así que recuerden si les funcionó, me, me ayudarían mucho con una suscripción. <ríe> bueno, un like. Y comenten si les gustó mucho el video, si les funcionó. Recuerden compartirlo con otro y sus amigos que quieran obtener herramientas o más tutoriales de mi canal. O que quieran que platique algo, déjamelo en la descripción. Bueno amigos, aquí acaba todo. Me despido. Adiós. Y adiós.